Esto es un ejercicio de dinámica de una partícula donde influye la fuerza de rozamiento. Esto es un ejercicio muy sencillo pero de mucha importancia. Veamos por qué. El enunciado del ejercicio dice de esta manera. Calcular la fuerza que se debe aplicar al tanque para moverlo sabiendo que tiene una masa de 50 toneladas y que el coeficiente estático es igual a 0,7. Entonces, tenemos que la fuerza aplicada ¿verdad? va en este sentido y la fuerza de fricción iría en sentido opuesto al movimiento del tanque. Ahora, tenemos que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente estático por la normal. Tenemos el coeficiente estático, nos lo da el problema, pero no tenemos la fuerza normal. Entonces nos vamos a un diagrama de cuerpo libre, donde el origen del sistema viene siendo el tanque. Entonces las fuerzas que actúan sobre el tanque en el eje X está en sentido positivo la fuerza aplicada y en sentido opuesto la fuerza de fricción. En el eje Y tenemos el peso que siempre va hacia abajo y la fuerza normal que es una fuerza de acción y reacción. Entonces hallamos la, la sumatoria de fuerzas en el eje Y ya que Allí está la fuerza que necesito. Entonces tenemos que la fuerza normal positiva menos el peso es igual a cero. Donde la fuerza normal es igual al peso. Donde el peso es igual a la masa por gravedad. Pero tenemos que nuestra masa es 50 toneladas. ¿Cómo pasamos 50 toneladas a kilogramos? Muy fácil. Tenemos que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Donde 50 toneladas es igual a 50.000 kilogramos. Eso es igual a nuestra masa. Multiplicamos nuestra masa por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y obtenemos un resultado de 490.000 newton. Que es igual a nuestra fuerza normal. Entonces, multiplicando 0,7 por 490.000 newton. Eso nos da un resultado de 343.000 newton. Donde es nuestra fuerza de fricción estática ahora tenemos que el concepto de fuerza de fricción estática es la fuerza mínima que se debe aplicar para mover un cuerpo Ahora, si la fuerza aplicada es menor que la fuerza de fricción estática el sistema no se mueve si la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción estática está en un estado inminente eso quiere decir que está a punto de moverse el sistema, pero no se mueve. Si la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción estática, el sistema sí se mueve. Por lo tanto, el tanque se mueve cuando la fuerza aplicada es mayor que 343.000 N. Este es el resultado de nuestro ejercicio. Espero que le haya sido de mucha ayuda y éxito.